Hola, Esther. Bueno, aquí va lo que creo que ya he, he organizado y me parece que queda claro y es sencillo. Al final es más sencillo de no, lo que nos parecía. Debe ser porque antes había un poco de lío de, de cosas. La idea es que tú quieres generar, aunque estemos utilizando una herramienta de blog, no vamos a utilizar eh, realmente un blog como tal en cuanto a sucesión de entradas que se van sucediendo en el tiempo de forma organizada, sino que tú lo que quieres es publicar diferentes contenidos separados y además que estén visibles todos simultáneamente, eh, bueno, simultáneamente, o los puedes ir activando cuando quieras. Yo he creado un blog que se llama Unidades Didácticas de Esther, nuevo totalmente, que como ves está vacío, no hay entradas ni hay nada. Entonces, como hemos dicho que realmente nosotros no vamos a utilizar un blog, no vamos a utilizar por ahora las entradas, sino que vamos a utilizar las páginas. Vamos a crear, vemos que páginas, tampoco hay ninguna página. Vamos a crear una nueva página. La primera página, la que vamos a llamar... Opa. Eh, yo tenía esto puesto para copiar y resulta que... A ver. A ver aquí. Para hacerlo más rápido, al final estoy haciendo más lento. La vamos a llamar unidad didáctica 1. Esta primera, de momento la voy a guardar. No la voy a publicar, luego vemos por qué. Vuelvo para atrás, voy a añadir una nueva página, que será la unidad didáctica 2. Publico, esta sí la voy a publicar, y vamos a añadir una nueva página didáctica 3. Está aquí, y la publico. Confirmo. Bien, ya tenemos tres páginas publicadas. ¿Cómo está nuestro blog en este momento? Pues resulta que nuestro blog en este momento está así. Lo vemos, unidad didáctica de Esther, inicio y aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada si tengo tres páginas? Vamos a ver <coughs> qué es lo que ha ocurrido y le ponemos solución. Hemos creado tres páginas, efectivamente, pero nos falta activar el widget que permite mostrar esas páginas. Yo no he tocado para nada el diseño que me ofrecía por defecto Blogger. Lo he dejado tal como está, la barra lateral tiene tu identifi la identificación del, de la autora, en tu caso, ya el, el archivo del blog, si fuéramos en, in, introduciendo sucesivas entradas, las etiquetas, si hubiera, entra, si hubiera etiquetas y la notificación de uso inadecuado. Y en la zona principal tenemos arriba la búsqueda, debajo la cabecera con el título que le hemos dado al blog, unidad didáctica de Esther, y la lista de páginas. Pero vemos que la lista de páginas está oculta. Entonces, lo que hacemos es... Editamos esto y decimos, queremos mostrar esto. Por ahora solamente tenemos una página, que es la de inicio. Vamos a añadir más páginas porque ya las tenemos hechas. ¿Qué nombre le ponemos a la página? Simplemente hacemos un clic y al hacer clic se me despliegan todas las páginas, no que tengo creadas, sino que tengo publicadas. Entonces, la unidad didáctica 2, guardo, añado otro elemento, nombre, la unidad didáctica 3, guardo, guardo todo esto y vamos a ver cómo me queda. Actualizo la página y veo que tengo inicio, unidad didáctica 2 unidad didáctica 3. Me falta la 1. Bueno, eso es fácil porque sabemos que lo que nos había pasado es que no la teníamos publicada. Me voy a las páginas y en página la unidad didáctica 1 que no estaba publicada la publico con el icono este. Ya está, ya está publicada. Y ahora me vuelvo al diseño y me queda añadir en la lista de páginas, edito la lista de páginas, añadir otro elemento que es cual, ya vemos que tenemos aquí la unidad didáctica 1. La guardo y como están desordenadas, ahora van 2, 3, 1, pues lo que hago es subirla un pasito y otro pasito para que quede la primera. Guardo, compruebo, vamos a ver cómo está esto... Probamos y inicio, unidad didáctica 1, 2 y 3. En inicio, como esto sigue siendo un blog, me dice que aquí no hay nada. En la unidad didáctica 1 veo que lo que hay es el título. Ah, pues claro, obviamente solamente hemos puesto el título. Lo mismo en la 2 y en la 3. Vamos a hacer algo más entonces. Me voy a las páginas, en la unidad didáctica 1 lo que tendría que hacer... Sería aquí en el contenido, editar el contenido, y metería el contenido de la página. Imágenes, vídeos, textos, lo que, lo que fuera el contenido de la unidad didáctica. Actualizo. Y de paso vamos a hacer una cosa. Bueno, no, vamos a actualizarlo y lo vamos a ver. Lo vemos y actualizo la página. Y veo que aquí ya iría el contenido que yo hubiera metido. ¿Qué problema tiene esto? Que este título... Es largo e incluso, dice, lo normal sería que yo aquí hubiera puesto unidad didáctica 1, dos puntos y el título de, de, de lo que va esa unidad. Con lo cual me saldrían unos chorreos aquí de, de pestañas, que saldrían pisos de pestañas una debajo de otra con los títulos muy largos. Entonces, eso no, no me interesa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues vamos a ver. Si yo me voy aquí, atrás... Ya tengo la unidad didáctica 1, 2, 3, o sea, con sus títulos correspondientes. Pero me voy al diseño y digo, yo creo que, quiero que en diseño no se muestre exactamente el título de la, de la página, sino que se muestre lo que a mí me dé la gana. Por ejemplo, en esta, la unidad didáctica 1, que lo que se muestre sea directamente... A ver, esto de aquí, que se muestre UD1. Esto de aquí, UD1... Quiero que, eh, si lo copio, para tenerlo para después. Lo guardo. En la 2, que se muestre UD2. Y en la 3, que se muestre UD3. 3. Guardo. Guardo, guardo esto y vamos a ver cómo se muestra ahora. Entonces ahora creo que hemos conseguido nuestro objetivo. Recargo la página, esta del blog, inicio UD1, UD2, UD3 y aquí tengo como título unidad didáctica 1, unidad didáctica 2 y unidad didáctica 3. De hecho voy a crear una cuarta unidad, o sea, con el título... A ver, copio a ver, a este título para, para, para crearlo. Vamos a ver. Voy a crear una página nueva que se va a llamar, a ver, página, nueva página, unidad didáctica. Aquí. Cuatro con todo el título que me dé la gana, lo que venga. Aquí. La publico para que esté disponible. Vale. Confirmamos esto. Y ahora, fíjate el título que tiene con todo lo que, me, lo que yo necesitara. Lo que voy a hacer de un solo paso ahora cuando me voy al diseño, le digo, a ver, añádeme en la lista de páginas, una más, a ver, añadir otro elemento, ¿cuál? Pues hago clic y me sale la, la unidad didáctica 4 pero quiero que como nombre de la página no le pongas unidad de 4, sino UD4 solamente. Lo guardo, guardo, ahí, ahí lo he hecho de un solo paso todo. Vamos a ver si me ha salido bien, debería ahora funcionar todo. Recargo la página, tengo UD1, UD2, UD3, UD4, pero la UD4 tiene el título que a mí me ha dado la gana, ¿eh? Entonces, creo que con esto ya está. Ahora lo único que sería ya sería cuestión de ir rellenando los contenidos de cada vez. Este. Luego vemos si nos interesa que se siga viendo lo del inicio o no nos interesa, pero de momento esto como organización ya está.